Hola, como sabéis, el próximo 6, 7 y 8 de julio, 30.000 alumnos de segundo de bachillerato de la Comunidad de Madrid se examinan de la prueba de acceso a la universidad, de la EBAU. De entre esos 30.000 alumnos, se estima que el 35% pueden formar parte de familias afectadas económicamente por la crisis del COVID-19, bien por estar afectadas por un ERTE o bien por encontrarse en estos momentos en paro. Hablamos de cerca de 10.000 alumnos y alumnas que además de no tener clases presenciales o sufrir el retraso de las fechas, ahora sus familias tienen que asumir el coste de unas tasas que pueden alcanzar fácilmente los 150 euros y que puede suponer un verdadero problema y dolor de cabeza para estas familias. Desde Más Madrid entendemos que es responsabilidad de la Comunidad de Madrid velar porque las familias no tengan que elegir entre la educación de sus hijos e hijas y llenar la nevera. Por eso hemos registrado una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno de Ayuso a que realice una exención de las tasas, tanto de la prueba como de la expedición del título de bachillerato, a todas aquellas familias que se hayan visto afectadas por esta crisis. Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid no es un gran esfuerzo. En cambio puede ser una ayuda enorme para estas familias y un alivio del bolsillo de quienes más están sufriendo y quienes peor lo están pasando, además de garantizar por supuesto el derecho a la educación de las madrileñas y de los madrileños.